de bueno, la puñe del diablo, me enfocaron a mí. Yo voy a decir la información No, pero el flaco es un freco. ¿Eh? <risa> el, el flaco me jugó para De una, una vez. Ustedes saben que mañana, ustedes saben que mañana es el trabucazo. El trabucazo es un acto eh, que yo lo apoyo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que va a pasar mañana. Que todos los y parte de los sosobrosos estarán allá. Y los muchachos van a estar por allá. Eh... Veo que eh, mañana eh, va a haber una logística, ya me Meli Meli expresó un video y creo que Rich Oriar, empezó un video donde las personas están solicitando eh, agua, eh, fundas para poder eh, entre, eh, recibir la basura y todo eso. Eh, le están pidiendo muchas cosas que son importantes para la protesta mañana, porque ustedes saben que hay muchas personas, también están pidiendo personas que ayuden. Que colaboren médicos, enfermeros, enfermeras también, que ayuden a que mañana, ¿sabe? Cualquier cosa que se que pase, atercado, a, eh, a un poquito de cosas dulces y cosas así. Ustedes saben que hay personas que suben hasta, se le baja el azúcar y, y cosas que así. Y va a haber una multitud. Y entonces va a haber muchas personas, entonces se solicita ayuda. Pero, ¿qué pasó? Ustedes saben que esta marcha, nada más están esperando que cualquier cosa. Pase para criticar Pasa que nuestro, nuestro amigo Sergio Calvo, vamos se a decir amigo, porque ha publicado más de tres videos de los osobrosos, Entonces tiene que ser nuestro amigo. Ah, sí, amigo. Nuestro amigo Sergio Calvo hizo una publicación donde él, invita, eh, donde él solicitaba ayuda, una ayuda para el montaje de la tarima. Ustedes saben que igual que en la marcha, ustedes no sé si te vieron la de Puerto Rico, o sea, se hacía, se, eh, hubo el mar de gente, pero hubo una tarima donde en esa tarima habló Residente, habló Ricky Martin, habló eh, Bad Bunny, habló eh, Molusco. En, es, en, una, en, una, en esa tarima es donde la mayoría de personas eh, principales de la actividad Figuras. se expresan. Tú sabes, otros pensaron y, y mencionaron como que supuestamente iban a cantar. Eso lo desmintieron totalmente. No, no, no va a haber un, un festival de canto, aunque es, es válido porque es su arte. O sea, hay, hay personas como Rich Oriar, eh, tal vez puede ser eh, Toque Profundo, Melimel, Mel, que son cantantes y pueden expresar su, su, su música. Entonces, Sergio Carlos solicitó para el evento, o sea, el montaje del evento, una donación. Aunque yo entiendo que sí, la cantidad que Sergio Carlos solicitó es muy alta, pero se han agarrado de ahí para criticar. Le han dado en la madre, señor Carlos no fue el número uno. La crítica no es válida. Señores, se supone que si es un evento y la, si nadie ha dicho, miren, le vamos a regalar y le vamos a donar. Eh, miren miren los memes que anda la gente. Dice que se Carlos puso el huevo del año. Si nadie ha dicho, bueno, vamos, vamos a ponerle eh, la silla o vamos a ponerle eh, la, la, la, la, el, techo, el, el techo, la tarima. El sonido, si nadie se ha ofrecido y ellos mismos han dicho que no quieren nada que te pago por la, op por la oposición, que yo lo veo muy bien, eso yo lo veo muy bien. O sea, yo lo mismo lo ponen claro que no, porque también es otra cosa. Si la oposición paga ese equipo de sonido, también el problema, como quiera, porque como quiera es buscándole un pero Señor, a la manifestación. Déjame que, eh, perdona que te interrumpa, Génesis, pero aquí hay mucha gente, como tú, como tú has dicho ya que quiere ver el liqueo de esto, como dice eh, popularmente. Si ese joven es una donación... ¿Y ya se canceló ya? Ya él dijo que no, y se le va a beber dinero a cada persona que donó. No, pero que va a aparecer. ¿A dónde van a hablar la gente? No, ya, ya. Creo que, no, eh, no sé cómo lo vamos a hacer. No, no sé como cómo se va quiera, a hacer. como quiera lo van a hacer, porque tiene que haber un orden... Un norte, una gente que, que, que el pueblo sienta que está en protesta, no, lamentablemente la gente está equivocada. Cuando una persona es figura o es artista, no puede, lamentablemente, igualarse. Hay que está, a, a, a que está en, en protesta. Usted no puede meter el Torito en el medio de esa gente o caminar. No, pero ellos pueden. Ellos pueden. Claro, ellos pueden. Ellos pueden. Es un peligro. Pero lo, lo, el, el, el, el principal del tener el evento, de tener la tarima, es para que. Personas importantes y que tengan influencia puedan expresarse de una forma libre. Por ejemplo, Juan Luis Guerra, usted no lo va a poner, lo en el piso para que él exprese. Él tiene diciendo. que ponerse en un sitio específico, una tarima para que él exprese y la gente lo vea y lo aclare. No, suena no va No suena, no va. No va. No, no, no va. Dijo que lo no No, ya dijo que lo apoya, pero no puede venir. Okay. <risa> okay. Entonces, <risa> ese grupo de artistas. No, no quiero ir yo. Ya. Ese grupo de artistas que estarán presentándose o y es posible que se dará, que ahorita Neto va a decir una noticia por ahí, que, que es posible que se vaya a cantar ahí. Necesitan un sitio específico para poder eh, presentarse. Que se tiene lo que, que pasa es que siempre le buscan un bajadero. O sea, siempre buscan algo de, de, de, de que... De, ya la crítica ayer sabe. fue esa. Que se hizo lo puso un huevo y que ya... No, ya... Nada la de eso. Crítica. El que está comentando ¿Eh? ahí está en contra de eso. El que le buscando, eso por mar, en contra le de y Buscan maya, todo todo lo vi a Ariel, Ariel Santana que lo defendió muy bien en el mañanero muy bien por Ariel y es verdad lo que dice Ariel si lo buscan de la oposición a tarima es malo si es empresario no, es, malo, es, es malo. malo o sea de todas las formas es mala sí. es que el deseo de ellos es que ese que no, ese no se dé no mañana pesos, ¿Eh? eh qué dos millones y pico eso no si sí fue eso yo creo que no yo creo que ahí sa, exagero sale no, ching hay chín, que millones. hay que hay que averiguar si, había, si eso era también para algunas cosas específicas, no sé. Las donaciones, no, no fue para la tarima sola, porque no. una tarima... No, para no, los no... Millones es, no pero, es aérea. No, creo, no creo. ¿Tiene? Pero tiene que... <ríe> Como claro, aérea, en el aire. <ríe> ¿Cómo aérea, Néstor? <ríe> ¿Cuáles son <ríe> esas tarimas, Claro, que pero tiene es su aérea y de todo, de todo, de <ríe> que de todo, de todo, de pinga. de óyeme, es que de todo, pero. todo, Es todo, de un pero. millones redondearlo en todas las necesidades para mañana ahí va a haber paramédicos ahí tienen que haber doctores señores más de un millón Pero ya se más cárcelo. de un que millón que se esté claro ya es se más cárcelo. de un millón no que ya no se van a cualquier se, cosa se, se y cárcel, mañana ¿no? yo le exhorto a todo el que va que nos va a acompañar que lleve su si tiene una pila portátil lleve su cargador bien cargado su teléfono o lleve una pila portátil para que usted pueda grabar cualquier atentado después, que ejemplo, quiera y esperemos que el funcione mañana y que el internet funcione. Sí, oye, tú sabes. Porque así. Sí, porque cualquier sí. atacado, usted lo grave. ¡Qué raro! ¿eh? Esa es la única alma que vamos que a llegar No se, se, se cayó sí, el internet. Sin sí, el concierto de Osuna, que fue en el, el olímpico. El internet no se cayó. Ahí dije que se cayó. Bueno, bueno. Sí, lleno para hacer el deporte. Muy lleno. Entonces, bueno, entendemos que lo que está buscando es Sergio Carlos, y yo también entiendo y veo en a las redes sociales que Buscando todas las formas de poder desacreditar la, la manifestación. Los que van a protestar frente a la Casa de Danilo, no lo veo bien, eso está mal. No, no vayan, ¿sabes? Traten de no ir, porque es que lo van a provocar, señores. Lo van a provocar para desacreditar la manifestación de mañana. No vayan, no pasen por ahí con pacatas, no, no busquen la forma de, de, de cruzar por esa zona. Dejen que, que el presidente esté tranquilo. La mejor forma de usted expresarse va a ser mañana mañana va a ser la mejor forma de usted expresarse cuando usted vaya allá a la plaza de la bandera me, me hubiera encantado ir pero por pues mi cuestión o pues la cuestión de salud no puedo pero en estos flow está ella presente